Hola, soy Amaya Arena Alvidorreta, tengo 28 años y soy concejala de Bilbao por Esqueranitza Izquierda Unida en la candidatura de Unidad Popular Udalberri Bilbao en Común. Como concejala, el mayor reto al que, al que me he enfrentado ha sido el primero, legitimar eh, y dar a conocer un espacio político que hasta el momento no tenía representación en el, en el Ayuntamiento de Bilbao. Eh, somos dos concejalas y bueno, pues en este sentido, eh, desde el año 2015 que entramos, eh, el trabajo ha sido duro porque lo primero que había que hacer era eh, dar a conocer ese, ese espacio político que, así como en las calles sí que venía haciendo, y sobre todo en los barrios, venía haciendo un trabajo importante, en la institución no habíamos eh, tenido eh, representación alguna. Asimismo, como concejala y como mujer joven me he tenido que enfrentar a los retos que lamentablemente eh, aún hoy siguen vigentes en un mundo como la política, que es ese machismo al que al que nos enfrentamos eh, constantemente, ¿no? eh, Como concejala, eh, lo primero que, que, que llevamos a cabo desde el Grupo Municipal eh, fue pelear por conseguir eh, ese turno popular, ¿no? eh, Bilbao es una ciudad eh, que tiene un tejido asociativo y un tejido vecinal muy potente y en este sentido era imprescindible dar voz a ese tejido asociativo y a ese tejido vecinal. En este sentido yo creo que uno de los mayores logros sin duda ha sido lograr que en el reglamento orgánico del pleno se incluya ese turno popular para que sean las vecinas y vecinos quienes vayan a pleno a defender sus propias propuestas. Bueno yo creo que uno de, una de las proposiciones que pasó por unanimidad y, y a mí personalmente me parece que, que ha sido lo, de las cosas más importantes que hemos logrado, fue eh, conseguir que se llevaran a cabo las eh, exhumaciones eh, de las fosas eh, de, todas, eh, de todos aquellos eh, milicianos y gudaris que defendieron Bilbao y que eh, por, por esa defensa de Bilbao en el año 1937, eh, pues fueron eh, asesinados en el Monte Abril en Bilbao. En este sentido, yo creo que lograr que por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao instara a las instituciones correspondientes a llevar a cabo esas exhumaciones, yo creo que, que bueno, es devolver la dignidad a, a esas personas personas que defendieron nuestra ciudad. Hemos peleado eh, y el gobierno nos ha rechazado eh, la creación de una casa de la juventud, de un centro de juventud en cada distrito de nuestra ciudad para que las y los jóvenes de entre 16 y 35 años tengan espacios para poder desarrollar eh, un ocio alternativo gestionado por ellas y por ellos. Y bueno, pues por, por subrayar eh, otro tipo de, de propuestas, eh, yo creo que, que es importante eh, reseñar no solamente el trabajo institucional, sino también el trabajo que nuestra gente está haciendo en las asociaciones eh, vecinales de los barrios y, como decíamos antes, eh, siempre eh, eh, de la mano de, de ese tejido asociativo vecinal tan potente. ¿no? En ese sentido, demandas como el aterramiento de las vías de FEBE a su paso por el barrio de Sorrocha. Eh, ...la línea 4 del metro que conecta a todos los barrios del sur de Bilbao... Eh, ...y les dé eh, por fin una solución de transporte público digno... ...o eh, la accesibilidad a los barrios altos de nuestra ciudad... ...como pueden ser Arangoiti, Zurbarán Barri, Sarricue, Buya... ...Altamira o Masustegui. En este sentido bueno, pues eh, seguiremos eh, peleando por, eh, por los barrios eh, de nuestra ciudad... ...por los barrios olvidados de nuestra ciudad... ...en una ciudad en la que el gobierno eh, apuesta por un eh, modelo de ciudad de postal más centrado en, en él y la visitante que en la ciudadanía, que en las vecinas y vecinos que vivimos aquí en Bilbao, seguiremos apostando por, por estos barrios, seguiremos apostando por estas vecinas y vecinos y seguiremos eh, construyendo eh, un Bilbao justo y equitativo. De aquí a final del mandato yo creo que los esfuerzos se eh, han de ponerse sobre todo en la calle y concretamente en los barrios. Creo que es importante que, que salgamos a las calles, que salgamos a los barrios, que conozcamos de primera mano cuáles son las necesidades de las vecinas y vecinos de Bilbao y que eh, plasmemos esas necesidades en, en propuestas concretas eh, de cara a, a llevar a cabo en, en lo institucional en el siguiente mandato. Eh, como decía antes, Bilbao es una ciudad que cuenta con un tejido asociativo y un tejido vecinal muy fuerte y muy arraigado y en este sentido creo que, que es imprescindible contar con, con ese tejido.